Hola Tauro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, te doy la bienvenida a este espacio de Bio Neurosabiduría. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y dejarnos tus comentarios porque de esa forma sabemos que estás con nosotros. El día de hoy estamos aquí para entregarte tu guía de la segunda semana del mes de enero, de este maravilloso año que está comenzando, 2020, un año de reflejos, un año de sanación, un año de darnos cuenta que es aquello que está en nuestra alma, que se requiere como sanar, como dejar salir para que brilles con toda tu luz. Tauro, vamos a comenzar con tu guía. Te invito a cerrar tus ojitos. Y en este momento ponernos en disposición, abrirle la puerta a Dios, a los Arcángeles. Te acompaña Gabriel. En esta guía vamos a abrir la puerta, ponernos en disposición para que en esta energía para Tauro recibamos la guía, las palabras, las frases que le den paz a tu alma, le den una respuesta. Puedes encontrar aquí el camino que estás buscando. Vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles y tus guías espirituales. Tauro, del 15 al 31 de enero. ¿Qué son aquellos mensajes, aquella guía que quieren entregarte? Bien, vamos a comenzar, Tauro. En tu presente, en este momento, tienes el modificador del mapa mágico. El hogar. El vuelo. El consejo para tu sanación tienes la metamorfosis, aquello que hay que sanar, la tierra de los fantasmas y finalmente tienes la carta escuchar cuál será el resultado de aquello que tienen para ti como guía en este momento, Tauro, vamos a ver, me siento emocionada, me siento eh, como con un poco de, de, como de emoción, de, de ganas de saber qué te están diciendo en estos momentos, y mira, iniciaste con la carta, el modificador del mapa encantado, este es un año para ti, Tauro, de muchos cambios, y ya lo has estado sintiendo eh, desde finales de 2019 y en estos días. Pos hay cosas que se están moviendo en tu forma de generar ingresos, en tu forma de relacionarte, como que ya no quieres más de lo mismo. Ya estás eh, en un momento, estás en un momento en el que quieres avanzar, quieres. Cosas nuevas, relaciones nuevas o mejorar tus relaciones. Quieres como expandir esta, estas ganas de vivir la vida que estás sintiendo en estos momentos. Y eso lo estás experimentando porque tu alma te está pidiendo con la carta el hogar. Y en este momento la tienes de cabeza. Te está pidiendo que recuerdes que tu verdadero hogar. Es ahí donde se encuentra tu corazón. Pareciera que de pronto quieres estar cumpliendo eh, tus propios condicionamientos o tu moralidad. Allá afuera, en el deber ser, en el tengo que. Eh, de pronto también ya no quieres estar en algún lugar. Ya no quieres estar en esa situación que estás experimentando en estos momentos. Sin embargo se te ha, como que de pronto se te olvida conectar con, con pedir ayuda con Dios, a Dios, pedir ayuda a Gabriel es muy importante que en estos momentos cierres tus ojitos hagas una pausa, sea lo que estés haciendo y le solicites que te mande la respuesta a esto que estás viviendo de forma clara para ti porque lo que te están indicando todas estas situaciones lo que te, el camino que te está llevando esto que estás viviendo este cúmulo de cambios es regresa a ti mismo, a ti misma tú eres el origen de toda tu realidad tú eres el origen de todas estas manifestaciones que estás sintiendo que estás experimentando con esto te dicen, revisa qué estás creyendo y sintiendo acerca de ti mismo, de ti misma Estás teniendo pensamientos escasos, dudando de ti, eh, creyendo desde la mente que no puedes hacer algo, que no mereces, que no es para ti, que está difícil, que hay situación económica, que hay situación eh, mundial que se está complicando. De pronto empiezas a tener estos pensamientos en miedo y te dicen no, no está sucediendo en realidad esto. Lo que sucede es que al estar dudando de ti y estar vibrando en energía densa, en miedo, tus manifestaciones no están siendo claras. Por un lado quieres avanzar y por otro lado no te quieres soltar de aquella zona cómoda en la que te encuentras. Y esa zona cómoda solamente incluye condicionamientos, incluye una jaula en donde es importante agarres la llave, la saques, abras esa puerta de esa jaula, que tiene todas esas etiquetas, todos esos condicionamientos que estás experimentando, los dejes ahí adentro, te agarres de esta fuerza que quieres estar viviendo y avances. Conoce tu potencial a través de reconocer lo que estás sintiendo, pensando y hablando acerca de ti mismo o de ti misma. Esta sensación de no saber para dónde, de que andar buscando y picoteando por todos lados, queriendo encontrar tu hogar, queriendo encontrar tu lugar, donde te sientas pleno, plena, de pronto esta sensación de no saber y de no encontrarlo, te está llevando a, a un momento de confusiones, ¿ok? ¿Ok? En este, en, desde el modificador del mapa mágico hasta el vuelo, está representando unas, un cúmulo de sentimientos confusos. Y te dicen, no te resistas a creer en ti. Pareciera que todos aquellos mensajes, todas aquellas... Eh, ...guías que te están llegando a través, ya sea de, mensa, de canciones, palabras, imágenes... Eh, ...por ejemplo, puedes encontrar de pronto una mariposa... ...y sentirte muy bien, sentir que vas por el buen camino, ¿no? ...como que te da paz... ...pero de pronto entra a tu mente y empieza con la confusión... ...empiezas a sentirte confundido. Este momento de muchos cambios... Te invitan a que te dejes libre a vivir el cambio. Este cambio que ya estaba solicitando, este cambio que ya estaba vibrando en tu alma, este, estas nuevas formas, nuevos comienzos, nuevos lugares, nuevas relaciones, permíteles que entren a ti haciendo este espacio. Ya observa lo que ya no está funcionando. Reconócelo y suéltalo. Haz este espacio para que lo nuevo llegue, para que esta metamorfosis... Porque esta, me esta carta la tienes eh, de derecha, la tienes boca arriba. Y eso quiere decir que el cambio que viene para ti es bastante positivo, bastante importante en tu evolución. Deja que suceda. Deja que suceda para que entonces puedas volver a integrarte y puedas entrar a tu hogar, a tu corazón, a tu alma, pero deja que sucedan los cambios, no te resistas al cambio. Cuando te resistes al cambio, o más bien, esta resistencia surge de aquellos condicionamientos que has creído acerca de cómo es la vida, cómo debe ser, qué hay que hacer antes de sentir, hay que tener, tener, tener, como todo esto que aprendiste en la sociedad, te invitan a ya dejarte eh, borrar eso de tu nube mental, de tu mente, de tu eh, lugar de almacenamiento de recuerdos, creencias y aprendizajes, te dicen es momento de quitarte todo aquello que te limita para que se dé el cambio totalmente positivo y, evol y, y de evolución en estos días, Okay, estás caminando hacia esa metamorfosis, a lo nuevo, no le des cabida a esas sensaciones de duda. Si llegan, haz una pausa, respira, siente cómo entra la tranquilidad en ti y entonces continúa. Esto, hacer estas pausas te va a permitir como resultado escuchar, poder observar, poder eh, recibir los mensajes que están listos para ti. Mensajes como, hacia dónde dirigirte, izquierda o derecha. De esta serie de opciones que se me están presentando, ¿cuál es la que vibra en mi corazón? A, ah, ok. A, B, C o D, me vibra la A. Ok, me voy por decisión A. Ya tomé decisión A. Ahora, ¿qué sigue? Hago una pausa, escucho a mi corazón y me permito recibir los mensajes. Ah, elegiste a, elegiste, funciona. Ahora... Camina a la izquierda o a la derecha, ok, a la izquierda. Y así, vete paso a pasito, paso a paso. Estás en un momento en el que estos cambios requieren una acción momento a momento, vivir el presente. Gen en tu guía general, vamos a ver qué quieren decirte en esta parte económica, en la parte en la que generas tus ingresos. Puesto que has estado ya gestionando estos cambios, viviéndolos. Y te dicen, no te resistas a soltar. Tienes la limpieza de la casa boca abajo. Hay cosas que hay que soltar. En la parte económica, financiera. Ya no estás sintiéndote a gusto en esta forma en la que estás generando ingresos. Si por hoy me dices... Eh, oye no tengo un empleo y no me gusta ya la situación financiera en la que estoy viviendo te invito a quitar esas ideas de, o a, a dejar de enfocarte vamos a decirlo así en el problema para que puedas ver las soluciones te dicen en esta parte que es muy importante que seas honesto, honesta con aquellas áreas que te hace falta desarrollar y a qué se refieren con aquellas áreas que te hace falta eh, desarrollar es muy importante que revises en tu parte profesional si eres un contador por ejemplo no los contadores revisan o se actualizan constantemente en el área fiscal hace cuánto tiempo no lo has hecho o en cualquier en cualquier uh, forma en la que tú te desarrolles profesionalmente, revisa, si te hace falta actualizarte, identifica qué es lo que te falta y ponle acción, empieza a mover ese conocimiento, empieza a mover esa sabiduría para que a través de ese movimiento la parte financiera comience nuevamente a activarse. En la parte de los negocios, de pronto, eh, se tiende como a ser acumulativo también en cuanto a lo que quedó pendiente, lo que ya no se vendió y está ahí guardado, almacenado. Eh, no sé, archivos también que pueden estar en tu equipo de trabajo. Información obsoleta que solo está ocupando un espacio virtual, que solo está haciendo uso de esta energía y está bloqueando el flujo positivo o el flujo correcto de esa energía, es muy importante que ya liberes esos espacios. ¿Okay? Cuando te dicen limpieza de la casa, no solo quiere decir que tires la mesa o que vendas el escritorio, sino que también en, tu, en la parte tecnológica, en la parte virtual, revises que está atorando la energía. Puedes tener acumulación de archivos de hace 6, 7, 8, 10 años, que ya ni sabes qué es lo que tienes, pero ahí todavía los quieres continuar eh, manteniendo. Entonces es importante que sueltes esta resistencia a soltar, ¿ok? A soltar, también a, a renovar. Es importante una renovación en este momento para ti, en estos días. Y eso no quiere decir que... Vas a sacar todo por la ventana y entonces ya después vas a. vas a. Eh, decir, ¿y ahora? No, es. revisa bien que ya no está funcionando en ti. También la resistencia a moverte de un trabajo, a moverte a un nuevo lugar de trabajo. es importante que la sueltes. Si ya no está. si ya tu ciclo en esa empresa se ha cumplido. Y energéticamente ya lo sientes, es importante que empieces a activarte en mandar un CV a diferentes empresas, eh, revisar en tu creatividad qué otra cosa puedes implementar, ¿ok? Muévete, muévete, el movimiento es constante, el cambio es inminente en tu vida en estos momentos, entonces muévete, solo muévete de manera armónica con lo que te vibra en tu corazón. No te resistas a aquellos estímulos. Esos estímulos pueden venir disfrazados como un despido, eh, un recorte de personal, un cliente no te pagó, eh, no sé, o, ah, puede ser también tu negocio tuvo que cerrar, algo se movió de forma inesperada, que estás creyendo en tu mente que es algo malo, una desgracia, no como que de pronto el sentimiento de víctima de la vida, entonces te dice no, todo cada estímulo que vives en tu vida te está llevando hacia tu evolución, hacia tu cambio y la metamorfosis, deja que suceda, observa cómo sucede y date cuenta que es lo que ya hay que soltar, Finalmente ante esta aceptación de los estímulos, ante esta aceptación del cambio Vas a sentir que se libera la energía que te libera, estás a sentir liberado Tienes la laguna sagrada en estos momentos de cabeza en la parte financiera Y te dicen... que es momento de soltar las dudas que tienes acerca de tus capacidades creativas esas dudas en realidad lo único que están haciendo como te decían al principio están ocupando energía, están ocupando espacio en tu ser están bloqueando la comunicación con tu alma, con la divinidad y por tanto como resultado están bloqueando la, la parte financiera la parte de los negocios, la parte del empleo es momento de que sueltes ya esas dudas. Observa los estímulos que te están mandando como mensajes para que actives ese potencial, para que actives esa creatividad. Conecta con Dios, puedes pedirle ayuda, puedes hablar con Él de forma, acá, de cuates. Decirle, mira, la verdad estoy sintiendo esto, me está pasando esto. Me estoy pensando esto de mí. Siento miedo por esto, esto y esto. Ábrete a, a esta comunicación con Dios, con los arcángeles, ahorita lo puedes hacer con Gabriel, para que entonces empieces a sentir esta claridad, para que veas cómo la claridad está llegando a tu vida. En la parte de relaciones, inicias con la soledad. Y en este momento la soledad no tiene nada que ver con irte a, a un lugar, encerrarte, hacerte el ermitaño la ermitaña, si no, entra contigo, haz esta pausa, sé honesto con lo que realmente quieres experimentar en tus relaciones, revisa que aquello que quieres experimentar, o sea, que quieres recibir como reflejos, ya sea en la pareja, en los amigos, en una nueva asociación o sociedad, Revisa bien qué es lo que quieres y revisa que eso mismo que tú quieres recibir lo estés vibrando, lo estés sintiendo y estés siendo eso, puesto que de esta manera, en esta congruencia, congruencia es decir, sentir, hablar y actuar de acuerdo a lo que realmente quieres, de acuerdo a lo que realmente eres, ¿ok? En esta congruencia serán tus manifestaciones en tus relaciones. Ahora, Tienes la luz de la luna de cabeza. Una vez que seas honesto, honesta contigo, empieza. ¿Cómo lo puedes? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, yo quiero una pareja que sea amorosa, que sea entregada, que que se experimente espiritualmente, ¿ok? Tengo esas tres. Eh, cualidades que yo quiero ver en una pareja ok, de esas tres cualidades que estoy haciendo yo por mí y en mí para manifestarlo allá afuera ah, bueno, creo que me hace falta practicar la parte espiritual ok, me voy a ver las conferencias de bioneurosabiduría me voy a hacer ejercicio conecto conmigo, conecto con la naturaleza eh, hago cierto tipo de ejercicio con el que me siento muy bien Visito a las personas con las que me siento muy bien Conecto con la gente Ok, de esa manera Vas a empezar como a manifestar Tu propio amor Y al manifestar este propio amor Vas a verlo manifestado en una pareja Acuérdate que siempre va de adentro hacia afuera Cierras Con el mago de la conciencia Tienes todas las posibilidades en esta parte de relacionarte con la gente, de mostrarte realmente tal cual eres. No trates de encajar, no, trates, no te pongas máscaras acerca de yo soy la bonita, yo soy el caballero, yo soy... No, a ver, ¿quién eres realmente? Ah, bueno, yo soy muy sensible y siento amor por mí y me gusta apapacharme, me gusta tocar mi carita, me gusta... Vestirme de cierta forma, eh, a las mujeres de pronto me gustan mis piernas, quiero mostrarlas, quiero vestirme de esta forma porque me encantan, me siento bien conmigo mismo, conmigo misma. Tienes esta capacidad, déjate sentirla, al momento de que te la, tú te decidas a sentirla en ti mismo, verás cómo las relaciones solitas empiezan a moverse alineadas a esta nueva energía. Y el consejo final que te dan el día de hoy, tienes la carta el rescate de cabeza. Significa que de lo único que requieres agarrarte, como, como si agarraras su mano y vámonos, vamos acompañados, me siento acompañado, acompañada. De lo único que requieres tomarte es de Dios, de la divinidad. Habla con Gabriel y pídele que te muestre cómo confiar en esta divinidad, cómo dejarte guiar. Acuérdate que los arcángeles son siempre están disponibles, siempre están para todos. Únicamente están esperando así como si estuvieran eh, ansiosos por entrar a ver una película del cine. Así están de ansiosos por estar contigo, por acompañarte, por guiarte, y me refiero a esta parte de ansiedad, como de que están ansiosos como gustosos, les encanta apoyarte, les encanta guiarte, solamente requieres abrirles la puerta, date esa oportunidad, gracias Tauro por estar aquí, te envío besos, abrazos a papachos, dale like al video, suscríbete, activa la campanita, vamos a seguir subiendo contenido, tus guías, bueno... No nos pierdas de vista porque en esta decisión que has tomado de vivir tu vida, aquí encontrarás respuestas, guía, mensajes, o al menos nos vamos a echar una buena charla para que alivianes y aligeres la carga. Muchas gracias, te mando un abrazo.